de ida desastroso para la franja con tres de desventaja apostaba para remontar una histórica en el estadio Cuauhtémoc la contra Santos arriba el equipo de la comarca en el global 3 a 0 los poblanos buscaban ganar por mismo marcador o cuatro de diferencia al minuto 25 Segovia de cabeza el pase para Ormeño y Gorriarán la reventaba de forma poco ortodoxa, preciado, el centro solo y su alma, Diego Valdés, increíble que se haya perdido esta ocasión. Al minuto 31 la mandaba al poste, segundo tiempo se le agotaba, precisamente las oportunidades al Puebla, Cristian Tabó, el centro y el remate de Santiago Ormeño, gol del Puebla, gol de la Esperanza al minuto 53. Y había tiempo como para pensar en que esto podía suceder, la locura en la tribuna del Estadio Cuauhtémoc. Reyes le pega de lejos, así por encima del marco, avisando solamente Acevedo, vigilaba al 85, Corral. Con el centro, Maya remata, Acevedo ataja y manda, córner con cierto sufrimiento, pero ni siquiera alcanzó Puebla a ponerlo en la línea. Después esto, la frustración de Escoto barriendo a Andrés Ibarguen, se armó la bronca entre jugadores, expulsaron a Scotto y la final del Guardianes 2021 será entre Cruz Azul y Santos. En definitiva no llegamos al pase de la final, que era lo que queríamos. Eh nos hubiera gustado eh, tener otro resultado, pero bueno, en definitiva valoramos muchísimo el esfuerzo. En la llave en los 90, en los 180 minutos fuimos muy superiores. Y bueno, ahora recuperar a los futbolistas y pensar en lo, que, en lo que viene. Puebla fue un rival durísimo que dignifica nuestra victoria. Y, y bueno, la verdad que lo felicito porque la entrega de ella fue, fue espectacular también. Bueno, creo que llegamos en un buen momento. Quizás no.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 Así que vamos a afrontarla con la... Aquí estamos entonces con... Recuperar a los futbolistas por el esfuerzo y bueno, que algunos vienen castigados este, por la continuidad del partido y bueno, hasta intentar ganar a Cruz Azul... Y el tema de Álvarez, realmente no va al abordaje la, la respuesta en el primer partido. Hola, Buenas noches. Profe, ¿cómo mandar un mensaje? Porque toda la afición por el tema de...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 eh, precisamente hablando de este partido de, de ida de la gran ¿de qué manera tienen que aprovechar la localía para sacar una buena ventaja? Porque si bien pues hicieron un torneo muy bueno, los partidos de visita se han complicado un poco más. Bueno, jugando mejor que el <ríe> esa, esa es la realidad del fútbol. Este, nosotros sac sacamos una diferencia clara el otro día y, y obviamente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 Cerramos contigo, que Gracias, Salvo. Buenas noches, todo. Buenas Muchas gracias. El profe, hoy, ya estando en esta final, en estas instancias, después de un arduo trabajo que he tenido con este equipo de Santos, teniendo tantas complicaciones en el torneo, ¿cómo ve a su grupo? ¿Cómo lo ve para esta final? El, el, el rival a vencer, usted lo venció en la primera fecha del torneo Cruz es Azul que, que llegó y después de este equipo de Cruz después de dos derrotas, pues tuvo un, un torneo excelente. ¿Hay equipo para hacerle partido a este equipo de Cruz este, sí, Siempre le digo lo mismo a los jugadores: cuando ellos están inspirados, están concentrados y atentos al, al juego, le podemos ganar a Le pueden pintar la cara a cualquiera, así se los. Se los